Pero es el mismo coche, va. ¿Qué coche nos cogemos? El nero personalizado mismo, el Siri? ¿Cuál? Yo tengo un nero... El, el, a ver, ¿habéis puesto coche personalizado? No. Yo eh, no. Si no me cogí el nero. El T20. El, ver, ¿No cogemos el T20? T20, T20, ya está, de una. Ya. Lo hago. Bueno. Nemi, Nemi. Bien, último. Vamos, vamos. Ojo turbo, cojo todo el nitro. ¡Nyam! Yo me cago en el mortal oh, que lo he no. cogido y me he parado. Uy, me Vale. ¡Mata! en P1 Ghost. Me caí. Esto me salió a mí de la primera. De esta parte. Vale. Se pero... la he hecho. Si sí, es que lo sabía. Me volví a matar Pero llego, llego Llego, eh, llego, llego, llego Pero si llego, eh, llego Ojo, soy buenísimo Bueno, surf con el techo Tú, loco, no habéis puesto música Ahora tenemos que traer nuestra música de mierda es que, uh, bu, ¿No explotó, en serio? Ah, bueno. Oye, ¿no, se no. Coge esta no, Y el agarre no tienes el culo Nada, tío, voy super mal Yo lo que hago es que justo ah, no, cuando muerto, estoy lo pillando peor. Reaparezco No pasa nada no. Mira, ¿Ves? Lo estoy pillando Reaparezco oh. Loco, No me ha dado tiempo a reaparecer Reaparezco ahora no Ah, el carrito de... este de, del aeropuerto creo que es ah, sí. Sobrevive Te lo pido por favor Thank you, bye, Lo bueno es que estás mal El mortal sigue polígica, ¿sí? sí. ¿Te, ¿No te he tirado? No que qué has No te da dado, pero, pero si sí me no, sale que te ha dado de lleno. ¡Oh! Me sale que te ha dado de lleno tú. Este es su. además has dado, pero me ha rompido el cristal. O sea, acabo de tener el acento más grande del o sea, mundo. Me tú. sale Está que te íbamos, que te de había nube, tirado este. de una manera. Noo. No he no, qué tal, no, bro. No. no, dame la vuelta. ¡Dame la vuelta! No, nadie <ríe> No. <ríe> Javi, no. dale la vuelta tú la vuelta, la pero vuelta. no le voy a dar la vuelta, ¿qué dices, loco? Joder. Pues si me vas adelantado, tío, ¿qué más Ah, da? Ahora daré la vuelta, espérate, cuando venga por aquí pues Ya nada, ya nada, ya, ya, ya. <risa> ah, ya nada nada, no pasa nada Vale, ya estoy, nice el pantoraxa. Tremendo derrape que me ha marcado CR7 No me voy nah, Espectacular, ¿cómo controlo? El panto, no todo tengo personalizado, qué pena Qué pena, y es una mierda de coche. No, pero sí, personalizado sí, sí, es muy el bonito. Banco. Ojo, por el carro de parece el terror. Bike, pero no es un camión. Ese. No me paso. Ese es. Villa, que es el cual dices. Ojo, el panta. La primera, ahora lo estoy haciendo bien. El panto es fácil. Ahora lo estoy haciendo este bien. Antes no, este camión fácil. Te ayudo, fácil. Te, ayudo fácil. te ayudo, te ayudo. Mm, casi no, casi no, me he dado paletín esto te va a dar un buen recorrido cagué uh, pitágoras, ándale ver <risa> pitágoras, pitágoras <risa> pitágoras por la cara <risa> uh. bueno, eh, no voy a decir nada, vale, Javi, te ayudo loco, no. loco, hijo <risa> de puta <risa> oí, hijo de puta, si me he ido yo también bueno, pues, no sé, aunque es más te gusta a ti, a no mí me da igual bueno, entonces vale ¡NO! Vale, poquita, poquita. Nena, hijo de puta, mortal. Ah, por intentarme chocar. Es re easy. Que diga, no es fácil. Pitágoras, dices, que... Yo creo que ese niño no ha hecho Pitágoras en su vida, eh. No, eso no, sí, sí lo he hecho. Dime la fórmula. Es igual Dime la fórmula. de los catetos al cuadrado. ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo has dicho? Eso es... Que la hipotenusa es... al cuadrado es igual a los catetos. ¿La suma de los catetos es igual a Bueno, también depende de lo que sea. Si es que esa es la hipotenusa... Sí, también. Modo o Diablo. sea, no te desvías con el modo lancha. Diablo. A no ser que la haga realmente mal. Hostia, el vídeo no... No... Diablo. Pues lo he hecho mal porque me he caído. Diablo. <ríe> Diablo. Diablo. Diablo. Diablo. No ha actuado por la gravedad. Ay, ¡Hijo de puta! ¿Vas con el blazer agua? ¿Qué? ¿Vas con el blazer agua? Sí. Guaman. Sí. Tiene mucha garra el blazer agua, eh. También te lo digo. Bueno, esto dar O sea, esto, esto es básicamente surfa a la verga. A la verga, la lía. Espérate, no. Es Hay un camión yéndose por ahí por.. Yo. A la mierda. Yo. Yo. Chueve, Ay, Qué cojones, ¿eh? No sé, lo que dicen por ahí. Hostia, pues que me hiciera cosas facilito ¿eh? sin el modo oh, modo lancha. la policía. Mo blancha, Ayuda, estabilizo. policía. Calculo. Calculo. Ojo, ah. nada calculadísimo, para nada más maestro de pura chorra Para nada, para nada tío. Ay, no, no, no, no, no, no, no. En el final, en el final. Fox, per, pero porque por decirnos Pitágoras. Eh, sí. Que joder. Ahora que es Pitágoras. y The Sound of the, uh, uh, the y Pero Dani, ¿tú por qué coche vas? Lo acabo de ah, decir. Bueno. Policía. ¿eh? Ah, El mortal va muy mal, vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien el mortal así me gusta, así, así Eh, vale, ahora mismo no se me ocurre que meme, pero en edición haré un meme con lo que acabo de pasar ahora o sea, En plan, la ONU o la policía cuando se entera de tal, y va, y sale la, el coche de policía yendo a toda velocidad por la rampa Dándote choques contra mí pone una imagen de un, de un avión chocándose contra la novia de que... Esto obviamente lo censuraré, me entiendes? es decir, eh, hay que dar un cuerpo Uff, Dani tío ¿Qué pasó? Me encanta cuando decís mmm, los dos Ya <risas> <Me> lo digo ¡Mmm! si wa mou shinde iru ¡Nani! ¡Uh, ataque ¿Cómo joder a Dani tirándole de un ¡Eh! ¡Dani! Javier no! ¡Hostia! ¡Ya se me ocurrió el meme! La ONU persiguiendo a Mortal por decir, por hacer chistes sobre musulmanes y bombas y atentados interventores. ¡Ala, se la acaba de decir ¡Hostia! ¡Un Hammer! Ojo el Stun que me ha salido, chaval. Yes, yes, ah, bueno, no, yes, yes, yes, no. yes, yes, yes, yes, yes, Esta tarde es. barra noche voy a viciarme mucho al yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, le pisa por encima con el Deliberator, Dani. <risa> con el Deliberator encima. Y, y toca con el Deliberator. Padre. Deliberator. Es como, es como América y, y. Y. Es como América y México. Eh, el... la a ala, ala, ala, ala! ¿Qué dices, loco? Está no, bien. Sí. En efecto. Esto, esto, esto lo, esto la lo ONU 1 siguiendo a Mortal pe... por sus chistes. <risa> <risa> eh, Dani, esto cortalo, ah. esto cortalo. No, ¿eh? no, no, no, no. Te pienso dejar horrible. <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo hace Es. Es. Es. ¿Es que eh, eh, acaso dicen ese? ¿O qué? Sí, eh, es, dice Dancing, pero. No, no, no, es parece que diga ese, así que mola. Y es más fácil decir. decir. Eh, vale, Javi, estás ahí. Vale, lo siento, Javi, pero necesito ganar. Así que voy a estirarme contra ti. Ah, no, ya se ha caído. Todo nada. No, voy a, perder, no voy a perder, Obviamente, tío. ¿Qué te esperas? Hombre, yo, no te jodé yo quieras o no, soy malo. Quizás. ¿Cómo se llama el coche? Este ¿Es ¿El como de 20 una que, como Ojo. que es una, como una camioneta que tiene como un... Hammer. Manto, no me... Hammer, venga, va. Necesito ganar al Javi. Venga, va. Ya está, estoy en una recta. No, Javi, no, no. Bueno, segundo que jodete, mortal. Mierda, me he caído. Dos Vamos para abajo. No, no, no, no, me da igual. Te voy a, te pienso ganar, morter no. ¿Cómo que no? no? No me vas a hacer N.F.